Amigos, amigas televidentes, muy buenas tardes. Gracias, como siempre, por acompañarnos en la emisión central de su Noticiero Ciudadano para este viernes 8 de septiembre. Bienvenidos y bienvenidas. Recuerde que también puede seguir nuestra transmisión en www.elciudadano.gov.es y en los canales 48 y 49 a nivel nacional. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Iniciamos con la revisión de los titulares. Noticiero Ciudadano. Se inauguró el centro judicial del TENA en la provincia de Napo. Se levanta alerta de tsunami para las costas de Galápagos. Ecuador se solidariza con México e informa disponibilidad de los consulados para atender a compatriotas. Y en lo internacional, falta de combustible complica evacuación de Florida por huracán Irma. Les contamos que la mañana de este viernes el presidente de la República, Lenín Moreno, presidió la inauguración del nuevo complejo judicial en la ciudad de Tena, provincia de Napo. Los servicios que ofrece la edificación están operativos desde el 28 de agosto. Previamente el mandatario recibió las llaves de la ciudad de manos del alcalde de Tena, Cleberrón. El presidente de la Judicatura, Gustavo Yalc, posesionó a tres jueces de paz que cumplirán sus funciones en esta edificación coordinar con otras instituciones del Estado para que todos los espacios en esta política nuestra de siempre, de austeridad y del mejor uso de los recursos tengamos espacios para el EQ911 e igualmente para la policía judicial, para la policía de tránsito, para la fiscalía, para la defensa pública de tal manera que varias entidades públicas han podido aprovechar estos espacios de este complejo judicial ...que sin duda representa un avance enorme dentro de lo que significa la prestación del servicio de justicia. Celebro y celebramos todos, junto contigo, la inauguración de este hermoso funcional complejo. Que de acuerdo a lo que pude ver, tenía tecnología de punta, tenía ciencia de última generación. Es decir, todos los requisitos que se requieren antes del más importante que son ustedes, queridos jueces, que son ustedes, queridos empleados judiciales. No se olviden que no existe... No se olviden que no existe decepción más grande para un ser humano que el tener la sensación de que no se está haciendo justicia, de que se tiene la razón y que no se la han dado. Es por eso que con el juicio tiene que ir, por supuesto, la explicación, la razón de cuál. Adicionalmente, el jefe de Estado brindó su respaldo a la gestión de Gustavo Yalc, de quien dijo, conoce de su integridad, por lo que no podría llamarlo por un juicio. Felicitaciones, querido Gustavo. Felicitaciones. Realmente todos los que te conocemos sabemos de la integridad, de la forma como tú manejas las cosas. Le he manifestado a Gustavo, le he manifestado a Gustavo, le he manifestado al señor Contralor eh, subrogante que está encargado de la función. Le he manifestado al señor fiscal, le he manifestado a la, a la función de transparencia y control social que tienen total autonomía e independencia para cumplir con su función. Gustavo, yo conozco de tu integridad. Por eso, por eso sé que no podré nunca llamarte para influir en un juicio. Jamás influir en que nadie tome una decisión en contra de la justicia, en contra de la ley, en contra de la verdad. Pero, ¿cómo es y qué servicios tendrá el nuevo complejo judicial inaugurado en Tena? Veamos a continuación un informe sobre esta moderna infraestructura, que es la primera obra para la administración de justicia construida en más de medio siglo en esta localidad. Con el objetivo de brindar un servicio de justicia eficiente y oportuno a los más de 125 mil habitantes de la provincia, el Consejo de la Judicatura incrementó el número de jueces y hoy cuentan con 18. Además de aumentar la cobertura judicial, se solucionó el tema de infraestructura y se construyó este moderno complejo judicial para brindar una atención digna a la ciudadanía. En este espacio de más de 7 mil metros cuadrados de construcción, atenderán la Dirección Provincial de la Judicatura de Napo, la Corte Provincial de Justicia, el Tribunal de Garantías Penales, la Unidad Judicial Penal, la Unidad Judicial Civil y la Unidad Judicial de la Familia Mujer, Niñez y Adolescencia. El edificio también cuenta con espacios donde funcionarán la Defensoría Pública y la Fiscalía. Adicionalmente, existen instalaciones para el ECU 911, la Policía Judicial, la DINAPEN, la Policía de Tránsito, la Unidad de Policía contra la Violencia Intrafamiliar y el Ministerio de Justicia. Un sistema integral de justicia al servicio de la ciudadanía. Los usuarios de este complejo judicial también contarán con el servicio de mediación, alternativa para resolver los conflictos a través del diálogo. Desde el 2014 hasta la fecha, los tres mediadores que laboran en esta provincia han alcanzado 1.776 acuerdos, evitando que estos conflictos se conviertan en juicios. Los habitantes de Napo cuentan también con 10 jueces de paz, Líderes comunitarios que tienen la facultad legal de tomar resoluciones en un marco de equidad y justicia El complejo judicial tiene ocho salas de audiencia Una cámara de GESEL, un archivo general y siete ventanillas de atención al público Mientras realizan sus trámites, quienes acudan con sus hijos pequeños Podrán dejarlos al cuidado de profesionales encargados de la sala lúdica el Consejo de la Judicatura entrega este complejo judicial con servicios unificados, un moderno modelo de gestión, tecnología de punta y personal capacitado al servicio de los ciudadanos. Cambiamos de tema para contarles que el presidente de la República, Lenín Moreno, expresó su solidaridad con México tras el terremoto de 8.2 grados registrado la mañana de este viernes y que ha causado la muerte de 35 personas hasta el momento. Nuestro pueblo se despierta solidario con los hermanos mexicanos. Presidente Peña Nieto, cuente con Ecuador, señaló el presidente de la República. Por su parte, la canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, expresó sus condolencias con los familiares de las víctimas del movimiento telúrico. Informó además que no se reportan ecuatorianos afectados por este fenómeno. En un comunicado oficial, Ecuador se solidariza con México por las afectaciones y pérdidas humanas debido al terremoto. El texto ratifica que los consulados de Ecuador en ese país están atentos a cualquier necesidad requerida por los compatriotas. En casos de atención emergente, el Ecuador cuenta con protocolos de actuación para asistencia a ciudadanos ecuatorianos en situación de vulnerabilidad.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 Posteriormente, a las 5 de la mañana, el Inocar canceló la alerta de tsunami para las costas de Galápagos. Eso nos permite a nosotros poder indicarle a la ciudadanía que es importante con calma y en orden que pueda regresar ya a sus, a sus hogares a retomar su, su cotidianidad. Sin embargo, queremos ratificar la necesidad de, por prevención, no acercarse a la playa, no realizar de alguna manera actividades en esa zona para precautelar la vida de todos y todas. Estuvimos en Santa Cruz con 1.300 personas, Isabela 2.000, eh, San Cristóbal 1.000. También fueron evacuados los hospitales hacia centros de salud y otros con alta voluntaria. Hemos tenido la acción del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, lo que ha permitido un trabajo articulado. La población está ya en sus hogares. Cambiamos de tema. Hoy 8 de septiembre Quito cumple 49 años como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Para ello se han preparado actividades y exposiciones que muestran la belleza de la carita de Dios y dan cuenta de su historia a lo largo del tiempo. Un día como hoy, 8 de septiembre de 1978, Quito fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Su centro histórico, el mejor conservado y más extenso de América, con 320 hectáreas, 40 iglesias, 16 conventos y monasterios y alrededor de 5.000 inmuebles patrimoniales, le otorgaron este reconocimiento a la capital de los ecuatorianos. A propósito de esta fecha, el Palacio de Gobierno presentará la muestra Quito Patrimonio Vivo desde el viernes 8 hasta el miércoles 13 de septiembre. Esta exposición muestra la riqueza inmaterial de la ciudad, como es el caso de las personas que aún conservan antiguos oficios. Esta recopilación de imágenes es el resultado del trabajo de los fotógrafos de la Presidencia de la República, quienes recorrieron el llamado casco colonial en busca de estos personajes que han sobrevivido con el tiempo, como es Jorge Riva experto en la elaboración de trompos, cuyo taller está ubicado al lado del expenal García Moreno, en el barrio de San Roque. Los recorridos turísticos son gratuitos y solo requieren presentar un documento de identificación y solicitar un ticket en el stand ubicado en las calles de Espejo y García Moreno. Los horarios de atención son de martes a viernes de 9 horas a 19 horas 30, los sábados de 9 horas a 21 horas 30 y el domingo de 9 horas a 17 horas. Según datos de la presidencia, en agosto 12.758 personas visitaron el Palacio de Gobierno, convirtiéndose en una de las edificaciones más visitadas por la ciudadanía. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Hacemos una rectificación a la nota anterior. Hoy Quito cumple 39 años y no, como, no 49 como habíamos mencionado, como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Regresamos con las noticias nacionales. Inicio de Espacio Promocional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 Plan siempre es crecer. Desde muy niño amé mucho a mi tierra. Nací, crecí, vivo en un entorno natural. Nuestros vinos y licores Rancha Alegre se han convertido en un producto símbolo de Zamora Chinchipe. Me dedico a buscar el incremento del turismo en la provincia de Zamora Chinchipe. Tengo este centro de rescate y conservación, eso que poco a poco vaya tomando una conciencia ambiental. Nació desde 1950. Vino de Mora y de papaya. Producimos el licor de araza, de cacao, de maracuyá. Nosotros a través del internet estamos viendo ejemplos de otros lugares. Estamos tratando de hacer un buen proyecto para que la gente del exterior venga a descansar acá. Siempre hacemos contactos en Quito, Guayaquil, Santo Domingo, Cuenca, Loja. Hacen los pedidos y nosotros les enviamos. Nos dan de paquilla, de zumbi. Zamora es uno de los sitios más agradables para poder vivir. Me siento orgulloso cuando la gente dice, realmente usted vive en el paraíso. Toda la materia prima es de Zamora. Es la tierra que nos ha bendecido con todos los frutos que nosotros producimos ahora. Para nosotros es una gran satisfacción poder recuperar animales que llegan enfermos, no agredir a la naturaleza, es decir, a sus plantas, a sus animales, sino más bien conservarlos. Mientras conservemos la naturaleza, podremos seguir viviendo muchas generaciones más. Yo considero que hay mucha esperanza en que crezca el turismo en la provincia de Zamora Chichip. Tu plan siempre es crecer, y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT?,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 Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos que la ley para la aplicación de la consulta popular del 19 de febrero sobre paraísos fiscales fue publicada este viernes 8 de septiembre en el suplemento número 75 del registro oficial. La norma viabiliza el mandato popular expresado en las urnas para que los funcionarios públicos y autoridades de elección popular no tengan bienes o capitales en países considerados paraísos fiscales. Excluye de esta excepción a becarios, funcionarios del servicio exterior y los candidatos a asambleístas por las circ circunscripciones del exterior, cuya residencia corresponda a una jurisdicción de esta naturaleza. Revisamos otros temas. Más de 66.000 jóvenes aceptaron el cupo asignado para estudiar en las universidades estatales del país. La CENESID informó que los aspirantes que no alcanzaron una asignación podrán postularse nuevamente. Un total de 66.116 jóvenes a nivel nacional aceptaron su asignación de cupo para continuar con los estudios universitarios. Así lo informó la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Innovación y Tecnología CENESID. La entidad señaló que existen 11.359 cupos que se pondrán a disposición de los aspirantes en un proceso adicional de postulación. De estas plazas disponibles, 5.646 pertenecen a 30 universidades públicas, 362 a 20 universidades privadas y 5.342 a 84 institutos públicos. Los aspirantes que no hayan alcanzado un cupo recibirán un correo electrónico para que puedan ingresar a su cuenta ser bachiller y revisar la oferta disponible. Del 8 al 10 de septiembre podrán ingresar a dicha página y postular a una opción de carrera. Según la Cenecit, las carreras que todavía cuentan con cupos disponibles son turismo, biotecnología, computación, agroindustria, mercadotecnia, entre otras. Las carreras universitarias que prestan mayor aceptación por parte de los postulantes son Administración de Empresas, Contabilidad y Auditoría, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Enfermería y Economía. A decir del titular de la CENESID, Augusto Barrera, la oferta académica superior solo en 2017 registró un incremento del 32%. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, mantiene un buen estado económico. Esta información la dio a conocer Richard Espinosa, presidente del directorio de esta entidad pública. Las finanzas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social gozan de buena salud, pues son siete veces mayores a lo que registraba la institución en 2006, según lo detalló Richard Espinosa, presidente del directorio del IES, en una nota publicada por Diario El Telégrafo. El funcionario puntualiza que en 2007 el ingreso del IES era de 2.604 millones de dólares. En 2016 ascendió a 7.056 millones y a diciembre de este año la entidad proyecta 7.800 millones. Explica que ahora ya se evidencia que el IES es la primera alternativa para el ciudadano, ya no es la segunda o la tercera como era antes. En cuanto a la rentabilidad, el directivo precisa que el promedio del Banco del Instituto de Seguridad Social Villes es de alrededor del 8% anual y en 2006, cuando no existía el banco, este indicador era de apenas del 0.3%. Según el funcionario, en 2006, el portafolio de inversiones del Instituto tenía 2.400 millones de dólares. Este rubro que desde el 2010 es administrado por el BIES, en la actualidad suma 18.328 millones. También da a conocer que de ese capital, más de 6.000 millones están en manos de los afiliados a través de créditos hipotecarios, que son cancelados en plazos de entre 10 y 25 años. Otro monto importante equivale a 2 mil millones que se han entregado en préstamos quirografarios. Cerca de mil millones de dólares están invertidos en empresas privadas, 7.500 millones en bonos y 58 millones en créditos prendarios. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El proyecto de Ley Orgánica de Derechos Lingüísticos de Pueblos y Nacionalidades será sometido a consulta prelegislativa. Así lo resolvió el Pleno de la Asamblea tras cumplirse el primer debate de la propuesta. La discusión se enfocó en la necesidad de contar con una normativa que proteja las lenguas ancestrales. Con 122 votos afirmativos fue aprobada la ejecución de una consulta prelegislativa, moción del presidente de la Comisión de Derechos Colectivos Jorge Coroso, como un elemento sustantivo para la aprobación del proyecto de ley orgánica de derechos lingüísticos de pueblos y nacionalidades. Al interior del Pleno de la Asamblea Nacional se generó un amplio debate alrededor de este proyecto de ley que busca garantizar y proteger las lenguas ancestrales del país. El asambleísta Jorge Coroso explicó que el Estado es el principal garante de derechos. Garantizará la conservación, protección, conocimiento, uso, rescate y vitalidad de las lenguas ancestrales. El legislador Tito Puanchir denunció el hecho que Ecuador no tenga normativas que prevengan la desaparición de estas lenguas ancestrales. Pues es inadmisible que luego de transcurridos 187 años de vida republicana, el Ecuador siga Careciendo de una normativa que institucionalice e identifique en nuestro ordenamiento jurídico los idiomas ancestrales. Por su parte, el asambleísta Marcelo Guindio a conocer diversas cifras que reflejan la realidad de estas lenguas en el país. El 32,6% de los indígenas ecuatorianos, es decir, casi 332 mil miembros de una comunidad pueblo o nacionalidad ancestral, según el último censo poblacional, domina solamente el idioma castellano. Señala que Ecuador se registran dos lenguas extintas, dos en situación crítica, cuatro en serio peligro, seis en peligro y una en situación vulnerable. En Ecuador existen 14 lenguas de 18 pueblos ancestrales. A nivel mundial, 10 lenguas desaparecen cada año. El 11 de septiembre de cada año, nuestro país conmemorará el Día Nacional de la República. Así lo resolvió el Pleno de la Asamblea este jueves. En dicha fecha, en el año de 1830, se firmó la primera carta política del Ecuador. Con 115 votos afirmativos, se aprobó el proyecto de resolución para declarar el 11 de septiembre de cada año como el Día Nacional de la República, iniciativa del asambleísta Israel Cruz. Nosotros como chimboracenses y riobambeños, unos de nacimiento, otros de corazón, nos preocupamos en festejar una fecha donde nació el Estado ecuatoriano. Precisamente el 11 de septiembre de 1830 fue firmada la primera constitución política del Ecuador en la ciudad de Riobamba. El legislador agradeció a todos los asambleístas que votaron a favor de su propuesta y explicó por qué dicha ciudad también es conocida como la ciudad de las primicias. Creíamos conveniente de que esta fecha era importante recordar y hemos llegado a la sensibilidad de la Asamblea Nacional y hemos demostrado al pueblo ecuatoriano que cuando se trata de asuntos nacionales, mire, hubo consenso de todos los bloques, ahí nació la primera radio del Ecuador, ahí nació la primera banca del Ecuador, era la capital ferroviaria del Ecuador y vaya, ahí nacieron los primeros historiadores, como el la resolución establece que las unidades educativas del país conmemoren dicha fecha y que el Pleno de la Asamblea Nacional sesione todos los 11 de septiembre en la ciudad de Riobamba como un homenaje a esa ciudad. En las noticias del mundo les contamos que México fue golpeado por el peor sismo en 100 años, un terremoto de 8.2 grados. Mientras que el huracán Irma continúa con su devastación en el Caribe y se aproxima a la Florida. Les contamos estas y otras noticias en el siguiente resumen. Un potente sismo de magnitud 8,2 sacudió México en la medianoche del jueves y dejó al menos 15 muertos. El terremoto más fuerte en 100 años ocurrió cerca de la localidad de Toralá en el estado de Chiapas y según el presidente Enrique Peña Nieto, 50 de los 120 millones de mexicanos lo percibieron. 10 personas fallecieron en una zona montañosa del estado de Oaxaca, 3 en Chiapas y 2 en Tabasco. Las autoridades temen que aumente la cifra de víctimas. También alertaron que podría registrarse una réplica superior a 7 en las próximas horas, mientras que la alerta de tsunami lanzada tras el sismo fue levantada en la madrugada. México todavía recuerda el sismo de 8,1 grados que en 1985 dejó más de 10.000 muertos, si bien organizaciones civiles estiman que fueron más del doble. Desde aquel episodio se han endurecido las reglamentaciones en construcciones y planes de protección civil en el país, uno de los que registra mayor actividad sísmica en el mundo. Las autoridades estadounidenses ordenaron el jueves la evacuación de cientos de miles de personas en el estado de Florida por la próxima llegada del huracán Irma a la costa. La única forma de conducir fuera de la península de Florida es hacerlo hacia el norte, pero las personas que quieren abandonar Miami han encontrado muchas estaciones sin combustible y largos embotellamientos de tránsito. Estamos siguiendo el curso, aún no sabemos, así que estamos viendo las noticias. Ahora es categoría 5. Estamos esperando, ¿sabes? Si golpea tierra de algún tipo, espero que reduzca su poder. A su paso por las islas del Caribe, Irma ha dejado al menos 10 muertos y una fuerte destrucción en territorios como San Martín, Barbuda y las Islas Vírgenes. Se prevé que el huracán de categoría 5 impacte Florida la noche del sábado. No estoy preocupada por mí, estoy tranquila, pero preocupada por la gente que vive aquí, porque podría causar mucho daño y es horrible porque no hay nada que puedas hacer al respecto. Unas 31.000 personas fueron evacuadas de los Cayos, las islas de Florida, mientras que unas 150.000 personas en Miami Beach también deberán irse del lugar. Ante cientos de miles de fieles en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, el Papa Francisco llamó el jueves a disipar las tinieblas de la sed de venganza en un país que busca reconciliarse tras medio siglo de conflicto armado. Las tinieblas corruptoras de los intereses personales o grupales que consumen de manera egoísta y desaforada lo que está destinado para el bienestar de todos las tinieblas del irrespeto por la vida humana que ciega a diario la existencia de tantos inocentes cuya sangre clama al cielo. El pontífice argentino llegó el miércoles para llevar a cabo su primera visita a Colombia, con un mensaje de apoyo a la paz tras el acuerdo firmado con la guerrilla comunista de las FARC y los diálogos con el ELN, el último grupo rebelde activo. Se esperaba la asistencia de al menos 650 mil personas en este gran parque, en la ciudad de 8 millones de habitantes. La compañía SpaceX lanzó con éxito el jueves la mininave espacial secreta no tripulada del ejército estadounidense X-37B. El cohete Falco 9 despegó a las 10 horas locales de Cabo Cañaveral en Florida en un lanzamiento que estuvo en suspenso por el gran huracán Irma que se dirige hacia el sureste de Estados Unidos. La primera etapa de la nave volvió a aterrizar lentamente menos de 10 minutos después del lanzamiento, una maniobra delicada que ya empieza a ser rutinaria para SpaceX. Se trata de la segunda operación que la empresa hace para el Pentágono, luego de que en mayo pusiera en órbita un satélite secreto. La nave espacial X-37B es uno de los dos aparatos de este tipo conocidos del ejército estadounidense. La Fuerza Aérea informó en un comunicado que para esta misión la nave transporta pequeños satélites, hará la demostración de una acceso más rápido al espacio y permitirá probar tecnologías espaciales emergentes. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero ciudadano. Gracias por su fiel sintonía. Mi nombre es Luis Andrade. Más noticias hoy a las 7 de la noche. Hasta pronto.